¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Bueno gente, continuando con la saga de videos, un saludo para todos ustedes y un gran like y una suscripción por este gran video gente. El día de hoy traemos la solución de este dispositivo, la cual tiene el bloqueo de lo que es por falta de pago, y lo vamos a solucionar, en este caso el teléfono todavía si sí nos deja hacer algo, como muchas veces les he explicado, vamos a ir donde ajustes, o vamos a ir a ver a la aplicación de ajustes, y como tú puedes ver, se nos sale esta pantalla tan molestosa que ha puesto claro, y bueno, pues nosotros, como somos técnicos, solucionamos a todo gente. Bueno, lo primero que vamos a hacer, pues, algo muy importante, conectarse a Wi-Fi, siempre, y segundo, lo que vamos a hacer es ubicarnos en la opción de ajustes gente Vamos a ir a ajustes, vamos a dejar que nos cierre ¿Qué vamos a hacer acá para poder ver los, las opciones de ajustes? Minimizamos, acá damos en las tres rayitas y nos vamos a ajustes Rápidamente vamos hacia el fondo y nos vamos a donde dice acerca del teléfono en este caso Entonces minimizamos, vamos a tres rayitas y nos vamos a acerca del teléfono Nuevamente se nos va a llevar esa pantalla. Solamente minimizamos y nos vamos a tres rayitas. Listo, información de software. Listo, gente. Esta es una muy importante para que ustedes puedan activar la opción de desarrollador. Ya saben cómo hacerlo. Entonces, cuando se bloquee, van a hacer lo siguiente: minimizar, dar a tres rayitas y abrir. Listo, acá vamos a presionar nueva compilación. ¿Cuántas veces? Unas seis veces. Para que nos activemos desarrollador. Ahí nos dice que ya está activado, gente. Entonces, vamos a minimizar nuevamente. Ir a ajustes y vamos a regresar hacia atrás rápidamente listo ya regresé entonces ahora se nos ha cerrado y ajuste lo tenemos acá y nos vamos a ubicar en la opción de la parte de abajo en, en opción desarrollador ya ubicamos opción desarrollador listo que nos, nos va a aparecer nuevamente el mensaje minimizamos nos vamos acá listo gente ahora vamos a ir a la última parte vamos a, a desplazar así en este caso no se nos funciona porque se nos bloqueó y vamos nuevamente y vamos a ir hacia la última parte, listo de acá hacia la parte de arriba vamos a hacer lo siguiente vamos a minimizar nuevamente y nos vamos a ubicar en la opción donde dice a ver y yo les voy a dejar cuál es la opción exacta la opción que dice límite de procesos en segundo plano vamos a seleccionar esta rápidamente gente y lo que vamos a hacer es si nos sale el anuncio nuevamente vamos a minimizar nada más y lo abrimos listo, lo vamos a activar la segunda opción Listo, ya se activó gente entonces No debió haber proceso en este caso Lo vamos a ver nuevamente Lo vemos ahí A ver, vamos opción desarrollador En este caso, si nos aparece todavía Opción desarrollador A ver, vamos, estamos mal, opción desarrollador Listo gente y Como ustedes pueden ver Ya nos, nos vuelve a mostrar gente cómo lo hicimos ese proceso entonces hemos venido hasta acá hasta el fondo y hemos desactivado esta opción que tenemos acá que sería límite en segundo plano en este caso hemos activado la segunda porque anteriormente estaba en límite estándar listo entonces una vez que hemos hecho ese, ese proceso ya les expliqué cómo. a ver lo voy a volver a repetir en este caso el teléfono nos pide ajustes perdón ya nos pide el anuncio pero si es que les deja tienen que intentarlo se van a ajustes acerca del teléfono información de software Dan acá compilación activa listo ahora nos vamos hacia atrás hacia atrás vamos a opción desarrollador y vemos acá la opción que les dije no entonces deslizamos rápidamente para porque el anuncio va a salir en este caso no sale porque lo desactivamos y vamos a ir acá en esta parte gente donde dice límite y proceso en segundo plano acá lo tenemos abrimos este si lo activamos límite estándar va a activarse nuevamente pero como lo hemos puesto sin proceso, listo, nos está dejando trabajar. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, gente. Una vez que estamos ahí, pues vamos a ir hacia atrás, gente, y nos vamos a ubicar en nuestro navegador. Listo. Yo siempre, gente, he realizado el trabajo con lo que es Quick Cut Maker. Pero en este caso ya no nos está funcionando, gente. Así es que ya no, si nosotros descargamos, no, no nos va a servir de nada. Porque este equipo no nos instala y la seguridad desde octubre del 2000 20. entonces ¿qué vamos a hacer gente vamos a crear otra aplicación de la misma google que se llama link El de acá. link 2sd listo vamos a descargar entonces acá lo tenemos de y vamos a descargar esta aplicación ahí lo vamos a andar en descargar y si te abotas error vas a ir nuevamente lo damos en descargar lo damos en aceptar y vamos a estar tanto en la parte de abajo para abrirlo, abrimos y lo vamos a proceder a instalarlo ¿no? en este caso esta aplicación si nos instaló Quick Chukun Maker ya no funciona gente ya no se nos, nos, nos, nos instaló yo lo estaba probando anteriormente lo vamos en abrir, listo ahora nos abrirá gente todas estas todas estas opciones que tenemos acá una cantidad de opciones, pero cuál vamos a seleccionar gente este es un Samsung A80 la cual vamos entonces hacer este proceso para eliminar el bloqueo por falta de pago. Listo. Acá en la parte de arriba tenemos la primera opción, vamos a abrirlo. Listo, gente. Ahora nos dice CoCitic, esa es la aplicación molestosa que nos muestra ese anuncio entonces que debemos pagar. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí, gente? Hay que este es un proceso muy simple y rápido y fácil, gente. Una vez que estamos acá, pues ya les mostré, abrimos la primera aplicación. Acá tiene que decir CoCitic, tiene que decir el nombre en la parte de arriba listo, ahora le damos acá los tres puntillos y lo vamos a dar donde dice administrar gente listo, ya lo tenemos ahí ahora lo que vamos a hacer es gente ir en la parte de abajo y dar desactivar listo, desactivar aplicación, ya muy bien ahora si sí, damos hacia atrás, atrás listo y eso sería todo gente entonces ahora sí vamos a comprobar que ese bloqueo ya nos aparece, como vamos a comprobar vamos a ir a ajustes opción desarrollador activamos la opción que, que desactivamos a ver que era la límite de, de aplicación en segundo plano vamos entonces acá a ver dónde lo tenemos acá lo tenemos gente, esta opción lo vamos a activar como estado, listo y ahora vamos a ir atrás y vamos a reiniciar el teléfono en este caso ya es Android 10 este es un Samsung A80 gente, A805F A ver vamos a, vamos a reiniciar el teléfono ya para que ustedes puedan ver que si sí es verdad y que no le estamos mintiendo gente. Es un proceso rápido y fácil, gente. No es necesario que ustedes estén pagando ya que esto les va a funcionar. Un, otro, otra cosa muy importante gente, no hay que formatear el dispositivo ni restablecer. Caso contrario que tú restablezcas. El dispositivo se volverá a su normalidad, gente. Esto por eso hemos deshabilitado la aplicación, nosotros. Porque otro método no se puede hacer, gente. Cualquier método que tú lo puedas hacer, esta sí es la solución definitiva, como les digo. Pero no hay que formatear el teléfono. Hay que tener en cuenta eso, gente. Porque si formateamos el teléfono, nos va a aparecer el mismo problema. Listo, gente. Ahora ya vamos a desbloquear nuestro teléfono. Vamos a ver si nos aparece. A ver el anuncio. Porque no nos demoraba ni, ni buen tiempo, ya nos aparecía Lo vemos que ya lo, nos cerramos todo, listo, ya no tenemos gente, nos vamos a ir a ajustes Ya no nos aparece gente, acá en opción desarrollado, la opción que hemos desactivado toda su normalidad No hemos tocado nada Y ahora sí vamos a ver, a probar lo que es, cómo ha quedado la aplicación gente Vamos a abrir nuevamente la aplicación LinkSD Hola amigo listo entonces, también hemos dejado un tiempito para ver y sigue con la normalidad gente, lo que vamos a hacer acá como les dije, abrir la aplicación y les va a ver que arriba está congelado, gente así tienes que salir la aplicación, en este caso este no es el nombre correcto, tienes que abrir la primera opción el uh, nombre correcto es Cositic AppP, listo gente Ahora sí, eso fue todo, espero que les haya gustado el video, no olviden entonces de suscribirse a mi canal y darle like, nos vemos en un próximo video gente, espero un buen like ya que es un buen aporte, eliminar bloqueo por falta de pago Samsung, Samsung A80 gente, A805F binario 4, en este caso de la seguridad de octubre de 2020, y bueno hemos hecho un buen trabajo gente, espero que la el... suscripción entonces a ustedes, como les estaba repitiendo, es un buen contenido, pues les sugiero que me apoyen bastante gente.